No sé si fallé la quest de Yura, ese es el tema. Yura es el NPC. Uh -huh. Capaz no está completa. Algunas sí. es que no están completas. Es que literalmente creo que el, yo tengo completo hasta el paso este de la segunda cosa de marica. sabe por qué? Porque yo hice el. el, el paso previo a la segunda cosa de marica es venir al. es hacer una pelea PvP en, el, en la entrada del colegio. Acá está Yura, mirá. XB Que estaba al final en el barrio. Estaba en el colegio, sí, no, no hablé con él en el colegio. Ahí está. Ahí le hablo, y ahora me voy al, al coso de... Mirá vos, no le había hablado ahí porque yo me fui y hice la, la pelea pvp nomás Pues dije, ah mira, le peleé a este pvp y me fui nomás Seguí haciendo el colegio, no me di cuenta que acá había que hablarle. Y estaba ahí esperando nomás Sí, me decís que no avancé lo suficiente para que le corrompan a este tipo Porque se supone que si avanzas mucho, el, al tipo le agarra el cuco darle la putrefacción o qué? No, no sé, le parece que le posee algo, no sé qué es exactamente No tengo idea qué es Y bueno, le, le posee eso y... Le podés ir a pelear y si no, le, le Como es el... En el último spot en el que hablaste con él Te vas y ahí está la espada que yo estoy buscando Cada vez le puedes agarrar y matarle a este NPC y te... Te dropea la espada Que bueno le mata sí, Ya estoy a un paso de conseguir la espada, así que para que no me vaya a matar Pues sos un pussy Güey yo quiero ver los mods del Elden Ring también. Me costó este putito o putita, no sé Pero le